Las Dinodagas de la Amistad ¡Oh! ¡Qué hambre tengo! Mi barriga parece un agujero negro Necesito un poco de fuerza vital Hay mucha en la tierra, suficiente para un festín Pero los dinocaballeros están en medio ¿Qué? ¿Habéis dicho algo de los dinocaballeros? ¡Caballeros! ¿El dragón gigano? ¡Oh, no! ¡Procurando mirarle a los ojos! ¡Cobardes! Convertiré no a esos tirocaballeros caballeros en polvo. Tengo una vieja cuenta que ajustar con ellos. Eres muy mezquino, dragón gigano. Diamante Ryugu. No es momento de venganzas. Quizá un día podrás vengarte de ellos, pero lo que necesitamos ahora es la fuerza vital de la tierra. Naturalmente, eminencia. Vuestra luz resplandece como un faro iluminando la oscuridad del universo. Cuando su eminencia habla, debes escuchar, Gigano. ¿De dónde crees que viene nuestro poder? ¡De la fuerza vital! ¿Tengo razón o no? ¡Ay! Ha sido por algo que he dicho. ¡Fuerza vital! pa. ¡Soy un guerrero! ¡Mi enemigo es el líder de los Dino Caballeros, Tirano! ¡Nuestra lucha comenzó hace 65 millones de años! ¡Y ahora es el momento de finalizarla! ¡Será el momento cuando yo lo diga! ¡Mis órdenes son órdenes! ¡Yo no acepto órdenes de nadie! ¡Ni siquiera de ti! ¡Entonces sufrirás las consecuencias! ¡Se acabó la espera, Tirano! ¡Por fin descubriremos quién es el mejor guerrero de todos! Espero que a Tirano y a los otros les guste la fruta. Deben de estar hambrientos. No puedo creer que tenga unos amigos tan geniales. Tirano es el mejor. Gracias, Kaito. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Qué he hecho? Tú nos alertaste del peligro. Sin tu ayuda no habríamos llegado a tiempo. Los Caballeros ¡Ah! estuvieron increíbles. ¡Ah! Echaron a los dragosaurios de la tierra. ¡Espada de plata! Ojalá yo fuera tan valiente como ellos. Quizá llegue a serlo algún día. ¡Oh, el pobre Kaito se ha caído y se ha hecho daño! <risa> la gente que no mira por dónde va tiene accidentes. Eres idiota, ¿sabes? Esto no ha sido un accidente, lo has hecho a propósito. Yo no he hecho nada, imbécil. No es culpa mía que fueras tan deprisa que se te cayera todo esto en medio de la calle. Es un extraño sitio para hacer ensalada de frutas. ¡Ah! ¿Por qué no te metes en un agujero, Kaito? ¡Eres como una marmota que tiene miedo de su propia sombra! <risa> ¿Oh? Eres tú quien debería meterse en un agujero, cabeza de chorlito. <risa> ¡Rina! Igual que hiciste esta tarde. ¿Te acuerdas? <risa> Tenías tanto miedo de luchar contra mí que dijiste que tu mamá te estaba llamando. <risa> Todos se rieron de ti y ahora lo pagas con Kaito. Si quieres pagarlo con alguien, ¿por qué no conmigo, eh? ¡Veamos lo valiente que eres realmente! Mm, ¡Déjalo! Yo no necesito que me proteja una chica. ¡Eres un gallina! ¿Por qué no puede una chica proteger a un chico? ¡Hay muchas chicas que machacarían a un bravucón como tú, que solo se mete con niños pequeños débiles! ¿Te importaría no referirte a mí como un niño pequeño débil? Ah, oh, perdona. No quería decir que fueses débil en el sentido de no tener fuerza, ya sabes. Oh. Por cierto, ¿a dónde ibas con toda esta fruta? ¿Desde cuándo te has convertido en repartidor de piñas? <risa> Muchas gracias. Son todas para mí. ¿En serio? ¿Qué pasa? Te noto en la cara que ocultas algo. Te conozco desde la guardería y todavía no has podido engañarme nunca. Dime qué tramas en secreto. Pues nada de verdad. <risa> Tú no mentirías a una vieja amiga. No, claro que no. Uh, de acuerdo. Verás, la cuestión es que no te lo vas a creer. Uh... A ver si lo he entendido bien. Unos huesos de dinosaurio revivieron y lucharon con unos alienígenas. Sí, son dinocaballeros que defienden la Tierra. ¡Caito! ¡No me gusta que me tomen el pelo! Es verdad, es verdad. Puedo demostrártelo, Rina. ¿Eh? ¿Demostrármelo? ¿Cómo? ¡Oh, qué bonitos! Son los objetos que quiere analizar. Efectivamente. Son extremadamente raros y misteriosos. Los desenterramos en la misma excavación arqueológica donde encontramos los dinosaurios que ahora se exhiben en nuestro museo. ¿Qué le parecen? ¿Alguna idea sobre su origen? Pues parecen herramientas, quizá útiles con filo, unas espadas cortas. ¡Exacto! Pero ¿cómo pueden haber existido espadas en la era prehistórica antes de la evolución humana? Es muy enigmático. Por ejemplo, ¿quién las hizo y por qué razón? Es precisamente lo que hay que averiguar. Mi equipo es el mejor del mundo. Déjenoslo a nosotros. Llegaremos al fondo. ¡Tengan cuidado! ¡Despacio, por favor! No se preocupe. Tomaremos precauciones. ¿Tienen que utilizar un martillo? Es un mazo de madera. ¡Esto no es bueno! ¡No es nada bueno! ¡Han cogido las dinodagas! ¡Hay que moverse! ¡Vamos a por ellas! Tranquilos, golpearé a esos científicos con mi látigo. Me temo que eso no será posible, Sable. No tienes bastante energía para luchar. No nos hemos recargado desde la última batalla. Y sin las dagas nunca nos recargaremos. Son la fuente de nuestro poder. Necesitamos un guardián para las dinodagas. ¿Pero quién? doctor abrum te estás convirtiendo en un fan de los dinosaurios me alegra mucho hoy. quería enseñarte unos objetos muy especiales en serio sí pero me temo que los van a trasladar a otro lugar para analizarlos podemos ver a los dinos que andan y hablan <risa> Doctora abrum, estamos listos ya voy ya está cerrado pero te voy a ir con tu amiga muchísimas gracias no digas ni una palabra porque hay tantos secretos por aquí las dinodagas no están. Pisotearé al que se acerque a ellas. No puedes ir pisoteando humanos, estego. Se supone que tenemos que protegerlos. ¿Crees que no lo sé? No nací hace un millón de años, sabes. Tú no naciste. Fuiste incubado y conociéndote, seguramente fue de un huevo duro. Cállate, mamífero bocazas. Me habéis estado ¿Eh? reventando las costillas. Dijo que no había visitantes, pero años. alguien ¿No está, está hablando ahí dentro. De Te respecto, dije que hablaban, pero no me muchísimo. creíste. ¡Silencio! Hay humanos. ¡Ah! ¡Eres tú, Kaito! ¡Te necesitamos! ¡Ay! ¡Es cierto! ¿Dinodagas? ¿Qué son? Están hechas de fuerza vital cristalizada. Las necesitamos para recargarnos. Oh, ¿Pero por qué? ¿Son mágicas? No. Vuestros científicos aún no han descubierto su energía. Sin ella no podemos sobrevivir. Eres nuestra única esperanza. ¿Podrías recuperar las dinodagas? Uh, ¿Te refieres a mí? Sí, a ti, Kaito. Así es. Si los dragosaurios aparecieran ahora, nos destruirían. Y eso sería una calamidad. Tú decides. Necesitamos las dinodagas y puedes recuperarlas. Pero, ¿cómo se las quito a esos científicos? ¡Es factible! Uh! ¡Vamos, Kaito! Tienes la mejor amiga del mundo entero. Y además la más grande. Eres el único humano en el que confían. Solo falta que tú confíes en ti mismo. <risa> Podemos hacerlo. <risa> ¡Sí! Los humanos son tan canijos. ¿Crees que podrán ayudarnos? Hay algo especial en Kaito. Se sorprenderá incluso a sí mismo. ¡Estoy oliendo! ¡Fuerza vital! ¡Fuerza vital! ¡Estoy ¡Vamos, impaciente! ¡Vamos, ¡No bocetas escamosas! ¡Move las ¡Idiotas! Seguro que los atrapan. Cuando comience el festín tirano, aparecerá... y será mío. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Caray, qué mal rollo! ¡Hay fuerza vital ahí! ¡Va por ella. ¡Buscan la fuerza vital! ¡No tenemos energía para pelear! Pensad un poco. Si juntamos nuestras fuerzas, habrá bastante para un dino caballero. Bien pensado, Barakio. Me ofrezco voluntario. Estoy dispuesto y preparado. ¡Debería ser tirano! ¡Es el más fuerte de todos nosotros! ¿Y yo qué soy? ¿Carne picada? ¡Atentos todos! ¡Dadme vuestra energía! ¡Dino poder. Pestego, ¿estás con nosotros? Sí, claro que sí. ¡Dino poder! ¿Qué pasa? ¡Volved a abrirla, vamos. ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! La carretera está bloqueada, frena. <risa> Ah, espero que las dagas estén bien. ¡Volvide las dagas! ¿Eh? ¡Tiene razón! ¿A dónde vais? ¡No podéis marcharos! ¿Qué es eso? ¡Esperadme! ¡Eso parece un accidente! ¡No sigáis! ¡Dad la vuelta! Marchaos de aquí mientras aún podáis. ¿Ah? Draosaurios deben de haber causado el accidente. Rina, échame una mano. Espera, enseguida voy. ¿Cuánto pasa? Toma, esto servirá. Un poco más. ¿Estáis bien? ¡Sí! ¡Y tenemos las dinadagas. ¡Excelente! Ahora tenéis que ayudar a los otros dinosaurios a recargarse. ¡Muy bien! ¡Puedo sentir la energía! ¡Sí! ¡Kaito! Rina, tenéis que daros prisa. Los otros os están esperando. Yo mantendré a raya a los dragosaurios. ¡Bien! Oh. Tu bici no va a servirte. Volveré patinando. Espera aquí. ¡Rina! Vale. Yo ayudaré a Tirano. Vaya Sergio, Tirano! La fuerza vital está bajo nuestra protección. Está solo. Vamos a por él. <ríe> ¿Será eso? ¿Ah? Ha pasado mucho tiempo, Tiano. 65 millones de años. ¿Pero quién los cuenta? No eres bienvenido aquí. Bienvenido o no, aquí estoy. Para vengarme. Dinotiano por los antepasados, espada de plata, sino caballero armado. Por fin. ¡Risas! ¡Vamos o sea, por la fuerza vital! ¡Sí, en marcha! ¡No puedo esperar más! ¡Yo tampoco! ¡No, ¡Dejaos de ahí! ¡Nunca me des la espalda! ¡No, no tirano! ¿Qué puedo hacer? ¡Debo hacer algo! <risa> <risa> ¡Dejad eso! ¡Ahora mismo destruiréis vuestro planeta! ¡Paradme! ¡¿Habéis sabido?! es esto, una pulga? <risa> Debisteis enviarme a mí. Detesto tener que esperar. Dales una oportunidad. No tardarás en. ¡Eh! Ahí están. Las dinodagas. Aquí están. Tendrás que concentrarte. ¿Podrás hacerlo? Lo intentaré. ¡Demasiado fácil! Un gran guerrero nunca se queda sin energía, pero siempre he pensado que no eras tan grande. Tiene razón, necesito recargarme. Kaito, tienes que activar tu dinodaga. Kaito, ¿me oyes? Te, te oigo, ¿qué quiere decir activar? Las dagas no son solo transmisores, son fuentes de energía. ¡Ya te lo contaré cuando llegue! ¡Voy de camino! ¡Nadie ha bajado nunca así por la calle principal! Kaito, usa la dinodaga para ayudar a Tirano. No tardaremos. Tienes que activarla. ¿Pero cómo lo hago? ¡Brakio! Solo necesitas concentrarte, recuerda. Él cree en ti. Puedes conseguirlo. ¡Tirano! ¡Corre! ¡Te necesitas, Kaito! ¡Corre! Me derrotaste hace mucho tiempo, pero ahora. Todos pueden ver quién es el más grande. Quizás aquí tenga razón. Eres como una marcota que tiene miedo de sus hombros. Acabaré contigo. ¡Vino energía! Muy bien. Ahora soy yo. Bien, así no tendrás excusa cuando te reduzca a polvo. ¡Me muero por pelear! ¡Ojalá estuviera aquí el resto! Tus deseos son órdenes. Venimos a proteger la fuerza vital de la tierra. Ya lo no sé. Es? ¡Preparaos para pelear! ¡Dino Tricera por los antepasados! ¡Tricera dagas de Fade! ¡Muy bien! ¡Dino Caballero armado! ¡Dino Sable por los antepasados! ¡Sable Latio! ¡Dino Caballero Armado! ¡Dino estego por los antepasados! ¡Estego Esqueleto Giratorio! ¡Dino Caballero Armado! ¡Dino Brachio por los antepasados! ¡El Hacha del Valor! ¡Dino Caballero Armado! ¡Dino Tera por los antepasados! ¡Tera Boomerang! ¡Dino Caballero Armado! ¡Dino Mamut por los antepasados! millones de Mamut! ¡Dino caballero armado! ¡Perdón por meterme en medio! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ya eres mío! ¡Oh! Ha sido un golpe de suerte. Como tú digas. ¿Has visto, Gigano? Como predije, fuiste demasiado impaciente. ¡Diamante Ryu. Por ahora no eres de utilidad en la Tierra. ¡Vuelve de inmediato! ¡Diamante Ryu. ¡Aún puedo vencerle! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! de aquí! ¡La hemos conseguido! ¡Has estado increíble! ¡Muy bien! bien. ¡Digo, sí, amigos, amigos, hasta el final! Hemos salvado la Tierra, pero vosotros nos habéis salvado. ¡Bien hecho, chicos! ¡Activasteis las Dinodagas justo a tiempo! Kaito, Rina, sois nuestro vínculo con los humanos. Por eso queremos confiar las Dinodagas a vosotros dos. ¿Ah? Sabed que contamos con ambos? Con el tiempo aprenderéis todos los poderes de estos antiguos objetos y descubriréis sus misterios. Las cuidaremos y siempre las usaremos para proteger la Tierra.